Bueno, la línea que dirijo es el año 2013 eh, se llama Estudios Socioculturales de la Educación Física, las prácticas Corporales y la Salud. Es un grupo que está integrado por estudiantes, por egresados y por docentes. Eh, hace el foco eh, en, este, en, en la perspectiva digamos, de las ciencias humanas y sociales, desde, desde, desde el área disciplinar que, que, que se va a parar. Eh, y bueno y, y intenta como desnaturalizar este vínculo que ha sido construido históricamente entre la educación física y la salud algunos de los integrantes que están eh, participando de la línea eh, abordan la cuestión de la salud y el espacio público, eh, la ideología de la normalidad, fuertemente vinculado al tema de la discapacidad, eh, también cuestiones vinculadas a la promoción y en realidad la, re la revisión de la promoción pensada como una producción de salud. perspectiva hegemónica eh, este, de la salud, fuertemente asociada a la medicina, eh, que ha sido históricamente construida en el campo de la educación física, porque la educación física surge bajo el paraguas de la, de la medicina. Todo este discurso vinculado a la OMS, a la promoción de la salud, a la salud como la mejora de determinadas capacidades, este, fuertemente eh, eh, asociado al organismo ¿no? y a la mejora del físico, a la mejora del organismo, a la mejora de la performance, eh, al ir a más, siempre ir a más, desafiar el riesgo. Bueno, estamos intentando incursionar en esta perspectiva más desde las prácticas corporales, donde el vínculo con el otro, en definitiva, es donde se, digamos, se, se pone en relieve, se pone de manifiesto eh, y desde una mirada muchísimo más amplia de la salud que podemos rastrear incluso en algunos filósofos. Eh, en esto de pensar a, pensarnos como seres políticos en definitiva, o sujetos políticos, se prioriza el vínculo con el otro. La salud no como un ser viviente, sino la salud como un ser político.